Para nuestros compañeros contadores, vamos a explicarlo de esta manera, que no sientan que indebidamente estamos aquí obviando cosas. Vamos a ver. Veámoslo así. Esto se los he mencionado en muchas otras ocasiones, pero si no, no se preocupen. Lo retomamos. La cúspide de nuestro sistema jurídico, la constitución, Luego vienen... Los tratados internacionales, pero como hoy no vamos a hablar de derecho fiscal internacional y leyes <coughs> federales. Luego vienen los reglamentos, luego vienen las reglas de carácter general para los cuates, la resolución miscelánea en nuestro ámbito y las circulares. Vale. Bueno. un acto de autoridad autoridades las autoridades hay, las hay administrativas todas las autoridades que dependen del poder ejecutivo, del PG. vamos a ponerle aquí su gallito para que ubiquen ustedes cuáles son las autoridades administrativas ahí su gallito tenemos autoridades eh, judiciales todas las que dependen del Poder Judicial, y tenemos autoridades legislativas, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Todas estas autoridades pueden llevar a, a cabo actos de autoridad. Los actos de autoridad pueden ser actos de autoridades administrativas, actos de autoridades judiciales y actos de autoridades legislativas. Las leyes mismas son un acto de autoridad. Pero estos actos de estas autoridades, en esta ocasión hablemos de un acto de autoridad llamado, este acto de autoridad lo vamos a llamar acto de autoridad administrativa. Hoy vamos a dejar de lado los actos de autoridades del Poder Judicial y los actos de autoridades de el poder legislativo. Y a este acto de autoridad lo vamos a llamar aseguramiento de bienes. Y entre esos bienes, particularmente, de las cuentas bancarias. ¿Vale? Este acto de autoridad, compañeros, como acabamos de ver, ya ha sido pronunciado Les comentaba que, gracias, gracias, en un momento se nos, se hubo un apagoncito y nos, en lo que se reinicia el, el internet, tardábamos en conectarnos. Aquí estamos. Estos actos de autoridad, compañeros. Constitución, ley, reglamento, regla de carácter general y circular. <coughs> pues pueden a veces ir en contra del sistema jurídico. Planteemos dos distintos niveles. El primero, así que como todo, hay niveles, compañeros. Uh -huh. Aquí está. Tenemos un primer nivel de lo ordinario o de lo que es legal. un segundo, ahí está del ámbito de la legalidad. Y tenemos un segundo nivel de lo extraordinario o de lo constitucional. Uh, yes. uh -huh. Aquí está. Ahí está. Cuando un acto de autoridad va en contra del sistema jurídico, este acto de autoridad puede irrumpir el sistema constitucional o puede irrumpir el sistema de legalidad. En este caso, lo que nos dice esta tesis de jurisprudencia, por contradicción de tesis, es que este acto de autoridad que habíamos mencionado, lo vamos a llamar aseguramiento de bienes y particularmente de las cuentas bancarias irrumpe con el sistema constitucional es decir este acto de aseguramiento de bienes resulta ser violatorio de derechos humanos ¿de cuál de esos derechos humanos? del previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que dice que en los Estados Unidos mexicanos, segundo, actos de molestia, para ahí tenés, con mayor precisión, nadie puede ser molestado en su familia, en su persona, en su familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Vale, Es decir, que en este caso, mediante el aseguramiento de los bienes, la autoridad fiscal nos está propinando un acto de molestia, en nuestra persona, persona física o persona moral nos está propiciando un acto de molestia en nuestro domicilio, en el caso de una visita domiciliaria, o nos está propiciando una molestia un acto de molestia en nuestros papeles al momento de tener acceso a nuestra contabilidad, sin que exista la debida fundamentación y más aún, los motivos para que la autoridad congele los recursos habidos en una cuenta bancaria ¿sí? sin eh, la existencia de un elemento objetivo, es decir, sin la existencia auténtica de una cantidad que le debamos a la autoridad y que existan los elementos para considerar que hemos incumplido con obligaciones fiscales en tanto ni siquiera ha concluido el ejercicio de sus facultades. En términos generales podemos decir que un aseguramiento de cuentas bancarias viola el derecho a la seguridad jurídica previsto en el 16 constitucional por no tener por objeto garantizar un crédito fiscal y porque se impone sin que existan elementos suficientes que permitan establecer con objetividad que al menos presuntivamente el contribuyente haya incumplido con alguna obligación fiscal, de ahí que al no precisarse los límites, es decir, ¿Cuál es, eh, dirían los abuelos, el parangón? ¿Cuál es el límite del ejercicio de esta, tribu de esta atribución por parte de la autoridad fiscal y particularmente en el ámbito material del ejercicio de esta atribución? Pues da pauta a que la autoridad actúe y de hecho lo hace de manera arbitraria. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Ahora bien, ¿por qué un juicio de amparo ¿Por qué no un juicio de nulidad? ¿Por qué no un... Eh, una aclaración administrativa? ¿Por qué no un acto de aclaración? ¿Por qué no un recurso de revocación? Bueno, compañeros, en el ámbito legal estamos hablando... Déjenme, se los pongo de esta manera. Digamos que este es el ámbito de lo ordinario... Y el ámbito constitucional, al proteger derechos humanos, es el ámbito de lo extraordinario. Uh -huh. eh, si tienes una queja, contra, voy a poner un ejemplo muy burdo, compañeros. Si tienes una queja en contra de tu hermano, pues ¿a quién le dices? Pues comúnmente primero lo acusas con tu mamá el ámbito del ordinario que pone un orden, pero si por alguna situación no obtuvieras el resultado que buscas, entonces te vas al ámbito extraordinario, te vas con el papá, pues, si tus papás no te hacen caso, te vas con tus abuelos, ¿no? Hay una estratificación, ajá, en este caso... La violación que comete la autoridad fiscal es directamente al ámbito constitucional, al ámbito de lo extraordinario, de lo más esencial que es nuestros derechos humanos. Ahora bien, para podernos defender en contra de las violaciones que pueden llevar a cabo y que de hecho realizan en repetidas ocasiones las autoridades fiscales, contamos con medios de defensa, Para defendernos en contra, vamos a ponerlo de esta manera, así compañeros, para que quede más clarito. Para defendernos en contra de una violación, vamos a marcarlas así, ilustrativamente de esta manera. Esto es que este acto viola. Para defendernos en contra de un acto que viola la ley, tienes medios de defensa. Si estás hablando que el ámbito de legalidad es ordinario, medios de defensa ordinarios o de primer nivel, si así quieren verlo. En el ámbito fiscal, digamos que están los procedimientos administrativos, es decir, te puedes defender en contra de un acto de autoridad a través de recursos administrativos. Por ejemplo, por ejemplo, el recurso de revocación. Uh -huh. Hay otros muchos. El recurso de inconformidad. Eh, más aplicado al ámbito fiscal tendríamos el de aclaración que tanto les gusta a nuestros compañeros eh, de, uh, contadores y que les debo de decir que penosamente que a través del recurso de aclaración casi nunca aclaramos nada porque la autoridad es muy terca muy empecinada en su criterio el recurso de reconsideración etcétera uh -huh. que más comúnmente ocupamos como un medio de defensa es el recurso de revocación. Al siguiente nivel tendríamos pues también medios de defensa como los juicios ordinarios, juicio ordinario administrativo o en materia administrativa. Comúnmente conocido para los cuates como juicio entonces si un acto de autoridad viola la ley tienes estos medios de defensa ordinarios pero si un acto de autoridad si este acto de autoridad viola la constitución entonces ya no es posible o no es conveniente ni correcto ni procedente interponer un medio de defensa ordinario, lo que tienes que interponer es un medio de defensa extraordinario. Ese medio de defensa extraordinario se llama juicio de amparo. Es decir, compañeros contadores, el juicio de amparo solo procede contra violaciones a la Constitución, solo procede contra violaciones a derechos humanos. Y como estamos viendo, el acto de aseguramiento de las cuentas bancarias... Bueno, déjenme el otro color para que quede más claro el acto de aseguramiento de las cuentas bancarias viola la Constitución. Entonces, el medio de defensa conducente en contra de un aseguramiento de cuentas bancarias será el juicio de amparo por tratarse de un acto que viola la constitución. ¿Dudas hasta aquí, compañeros? Nos dice por aquí Jesús, de igual manera un ilegal muy recurrente en los aseguramientos de cuentas bancarias lo es cuando no se cita los artículos referentes a la presunción es decir el cinco en 57 del código fiscal aun suponiendo sin conceder que así lo citen que si sí lo citen la otra ilegalidad es cuando no explican cómo como parte de la motivación cómo llegan a esa cantidad presuntiva exactamente lo que decíamos del artículo 16 constitucional y es que el 16 constitucional ordena que el acto de molestia de la autoridad fiscal debe de estar debidamente fundamentado y motivado decir los motivos sé que mis compañeros abogados me van a colgar bueno hoy ya no traigo corbata pero bueno me podrían fácilmente colgar de la corbata por yo Reducir algo tan simple, que no lo es, pero bueno, para que nos quede en principio claro, la motivación, compañeros, la motivación se refiere a que se debe de señalar dentro del acto de autoridad las circunstancias mmm, circunstancias, mejor lo ponemos a, a texto, uy, se debe de señalar con toda precisión las circunstancias especiales, las razones uy, razones particulares y las causas inmediatas de por qué se emite un acto de autoridad decía yo que me van a colgar porque voy a reducir a que la motivación es que no nos quede duda de por qué por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Delato. de tal manera que no haya lugar a dudas que podamos que la autoridad justifique debidamente a través de un silogismo que si A es igual a B B es igual a C, que nos diga con toda claridad cómo es que llegó a deducir que por lo tanto A es igual a Z. ¿Cómo que A-Z? Pues sí. Ahí en eso consiste pues justamente la irregularidad de su acto. Si A es igual a B y B es igual a C, pues más bien como que lo correcto sería que A sea igual a C, pero la autoridad no sale con que si A es igual a B y B es igual a C y no sale con que A es igual a Z, pues aquí hay algo en su sistemática, en su metodología de razonamiento de la autoridad fiscal que no cuadra y por lo tanto no nos da, con, sin lugar a dudas y con toda precisión, las razones las circunstancias, razones o causas de cómo y por qué llegó a obtener un determinado resultado, lo cual nos permite deducir que ese acto de autoridad está indebidamente motivado y no se justifican los efectos que pretende producir. Nos pregunta por aquí Esteban, ¿en qué tiempo tiene respuesta el contribuyente al, al, al interponer el, el juicio de amparo? Muy buena pregunta, compañero. Muy buena pregunta. Mira, Esteban, cuando tú interpones un juicio de amparo, tú has visto, parece que a los abogados nos encanta desperdiciar papel, ¿no? No te quiero asustar ni... Ni cuentear, ni apantallar. Perdón, una disculpa, una sentida disculpa. Así que la energía eléctrica no tiene no tiene palabra y me volvió a desconectar. Nos quedamos rápido como apagocitos Pero bueno, ya estamos de vuelta aquí. Espero que hayamos tenido oportunidad de aprovecharlo como un receso. Le comentaba al compañero. Eh, la pregunta que nos hacía déjenme verificar si todavía te la tengo por aquí o no que sí, tengo un segundo ah no ya no la tengo yo bueno ¿cuánto tarda en eh, resolverse un amparo mira compañero al momento de que tú interpones una demanda de amparo sí pareciera que los abogados nos gusta desperdiciar y desperdiciar papel vale pero presentas la demanda y va con muchas copias. <coughs> una copia de esa demanda de amparo es para cada autoridad que estés invocando como autoridad responsable, para cada autoridad que estés demandando. Y entre esas múltiples copias que estás presentando de esa demanda, una de ellas, eh, digamos, el, el original, el original de tu demanda, va a servir para abrir un expediente principal. Uh -huh. Vamos a ponerlo así. Vas a tener aquí un expediente principal. En este expediente principal, compañero, se va a resolver el amparo per se. Seguido todo el juicio, lo que va a suceder es que te van a emitir una sentencia definitiva en la que determinen si el acto reclamado es decir, el acto de la autoridad en contra del cual te estás inconformando es constitucional o no es decir, si viola o no la constitución y por consecuencia es en la que se determina si se te otorga el amparo y protección de la justicia de la unión, amparo, o bien se te niega el amparo. Uh -huh. Esto en el expediente principal. En el expediente principal vas a obtener una sentencia definitiva que resuelva sobre si el acto que estás impugnando es constitucional o no, si viola o no derechos humanos. ¿Cuánto puede durar un juicio de amparo? Híjole. Puede durar años. Puede durar años, años, años. Así, por ejemplo, cuando presentamos juicios de amparo en contra de nuevas leyes fiscales y que estamos inconformes en contra de ellas e interponemos un amparo, pues lo mínimo que puede llegar a tardar en resolverse es hasta dos años. Es muy variado, o sea, puede ser desde, digo, y lo voy a decir meramente de manera metafórica, desde un mes hasta años. Oye, Miguel, pero en el caso de las cuentas bancarias yo no me puedo esperar dos años a que se resuelva mi amparo. Ah, bueno. ¿Qué sucede aquí, compañero? Que una de estas copias que tú presentaste de tu demanda de amparo, vale, vamos a ponerlo así, una de estas copias va a servir para que se abra, así como se abre, abre un expediente principal, hay un expediente incidental. Un expediente chiquitito. Ajá. En este expediente incidental, al igual que sucede en el principal, va a haber el pronunciamiento de una sentencia. Pero en este caso se llama sentencia interlocutoria. Es una sentencia más chiquita en un asunto más chiquito, pero sobre del mismo tema. ¿Cómo es eso, Miguel? Te preguntarás. pues bueno. Oye, Miguel, pues es que no nos podemos esperar dos años a que nos resuelvan si es correcto o no que la autoridad nos haya asegurado las cuentas bancarias. ¿Vale? Lo que te resuelve en el incidente, en el expediente incidental, compañero, es que si durante el tiempo que tome la resolución del amparo en lo principal durante ese tiempo que te tome tal vez dos años o no, tú vas a estar obligado o no a cumplir con ese acto de autoridad. Es decir, si ese acto va a surtir sus efectos o no durante el tiempo que tarde en resolverse el juicio principal. ¿Ok? Eh, lo voy a poner de una manera muy laxa. Estaré obligado a Cumplir con el acto de autoridad mientras se resuelve el amparo, y entonces la, el tribunal te va a resolver al respecto si ¿sí, sí o no. Uh -huh. Es decir, si el tribunal te resuelve que sí deberás dar cumplimiento a ese acto de autoridad en contra del cual te estás inconformando durante el tiempo que dure el juicio, ello significará que el tribunal te negó la suspensión, en tanto que dice si dice que no estarás obligado a dar cumplimiento a ese acto hasta que el tribunal no resuelva sobre si es constitucional o no, ello significará que te concedieron la suspensión.